¿Te enteraste esta tarde de las protestas contra Peña Nieto en Londres? Pues más de 30.000 personas compartieron imágenes de las protestas en la capital del Reino Unido y muchas de estas imágenes y mensajes de protesta pues no se dieron a conocer porque un ejército de bots, como en otras ocasiones, encerró literalmente a la protesta virtual. Al centro de esta gráfica vemos a las personas compartiendo mensajes eh, carteles, fotos, todo lo que se dio esta tarde en, en Londres y este cinturón de bots que son más que las personas reales pues literalmente encapsula la protesta entonces así como en las calles se encapsula manifestantes en la red esta es la cuarta vez que vemos este fenómeno del cinturón El primero fue con Obama cuando visita Toluca en febrero del año pasado luego con ya me cansé, luego con... Ya sé que no me aplauden y en esta ocasión, pues repetimos, vemos la repetición de este fenómeno y lo peculiar es que también este 3 de marzo encontramos no solamente los típicos bots que repiten estos mensajes de spam, sino que en esta ocasión bots que literalmente aplauden lo que dice Peña Nieto. Aquí dice esta, este bot, Peña Nieto reconoce el papel de Reina Isabel II. Entonces así... Hemos pasado de la represión de los mensajes de protesta. Como la gente no aplaude, pues ahora están contratando bots que aplauden. Hay que seguir preguntando quiénes este, controlan estas redes de bots, quiénes las financia, quiénes pueden programar con toda esa capacidad. Y también te pedimos ayuda para nuestra colecta que estamos haciendo para crear un software que nos ayude a detectar estos ataques de una manera más rápida. Aquí ya tenemos nuestros primeros dólares 100 dólares, que es, que es muy bueno. Si logramos el 10% de esta semana, pues Indigo Go, que es con quien estamos en esta colecta, pues nos ayuda a hacerlo más rápido.